Hola amigos amantes de la STIC. En este tutorial o en el, la presente experiencia vamos a estar compartiendo en el ambiente docente una serie de herramientas y aplicaciones las cuales nos proveen las STIC y la podemos integrar a, a la labor docente. Por lo tanto vamos a estar en dos escenarios en donde vamos a estar instruyendo tanto a docentes como a estudiantes en el, el uso de un sinnúmero de herramientas, en el caso de los docentes, para que estos aprendan a integrar herramientas STIC a su labor docente. Y en el caso de los estudiantes, estaremos eh, empoderándolo, instruyéndolo, cómo utilicen ciertas herramientas que hemos seleccionado en este proyecto. Le invitamos a acompañarnos en esta grandiosa experiencia. ¡Vamos al campo de huevo! Bien, buenas tardes al grupo de docentes del área de matemática que nos acompaña En este momento vamos a estar presentando el proyecto La cual consiste primeramente en un sitio web La cual es el siguiente, en el cual se detalla en el proyecto Se tiene acceso a Simbao, donde tenemos el webmi. Y también hay más detalles sobre lo que es el, pro, el proceso en sí si le damos a clic eh, aquí para acceder a Simbao, nos abrirá la siguiente interfaz. Simbao eh, es la herramienta que nos permite crear un WebMe, donde podemos agrupar un sinnúmero de herramientas para eh, integrarlo a la, a la labor docente. Estas herramientas pueden ser software educativo, pueden ser enlaces a videotutoriales, pueden ser blogs, pueden ser herramientas para crear unidades de aprendizajes, entre otras. Eh, la particularidad de Zimbabwe por ejemplo es que yo puedo organizar mis aplicaciones de acuerdo a mi gusto entonces por ejemplo acá tenemos eh, acceso primeramente a un curso creado en una plataforma de modo eh, esta nos permite eh, gestionar lo que es un curso en línea donde podemos asignar eh, práctica los estudiantes y estos la realizan y posteriormente la cargan por ejemplo vamos a ver una demostración de cómo hacer una práctica acá en el modo que es una de las tantas herramientas que tenemos eh, disponible práctica 1 álgebra entonces acá le indicamos la fecha para la cual queremos esa tarea o sea la fecha límite, su horario acá se le coloca una descripción la misma va a estar disponible una vez la publiquemos y la cual los estudiantes tendrán acceso a ella. Automáticamente publiquemos la asignación, a cada estudiante le va a llegar una práctica, eh, un correo, perdón, notificándole que ya está disponible la misma. Entonces, esto fue la herramienta de modo. Tenemos por acá eh, un acceso a un canal de YouTube donde tenemos una lista de videos relacionados al álgebra. Eh, estos son unos recursos que lo tendremos que el docente lo tendrá disponible para los estudiantes la cual este esta lista y lista de reproducción el, la podemos eh, modificar agregándole o quitándole videos como dice acá eh, por otra parte eh, acá tenemos acceso a herramientas como gmail para manejar un correo electrónico acceso a google drive en el cual podemos crear y compartir documentos por ejemplo si queremos acá en nuevo podemos crear una nueva carpeta una nueva carga de archivo un nuevo documento una hoja de cálculo o una presentación todos esos documentos una vez lo compartimos están disponibles y lo podemos compartir eh, tanto al público como a personas específicas por este lado acá tenemos eh, acceso a redes sociales que hemos integrado acá hemos agregado dos herramientas para la producción de videos y tutoriales uno es eh, atube casher y otro el otro es cantasia por ejemplo este mismo vídeo se está grabando con atube casher una herramienta de eh, que nos permite grabar vídeos eh, en nuestra pantalla bien intuitiva en la cual podemos seleccionar solamente un área o una pantalla completa exactamente este video se está grabando en este momento con, ese, con esa herramienta entonces por acá tenemos eso a otras herramientas en este caso aulas virtuales similar modo esta es una otra plataforma para la gestión de la docencia en la cual está montada sobre Moodle en la misma podemos crear los cursos y dentro de los mismos cargar todos los contenidos didácticos esperamos un momento mientras se realiza la carga mientras vas cargando iremos viendo otras herramientas por ejemplo tenemos aquí Algebraator es una aplicación software que lo podemos descargar e instalarlo en nuestras computadoras el mismo eh, nos enseña a crear operaciones algebraicas básicas tienen un entorno como si fuera un lápiz y un cuaderno el cual es bastante intuitivo y así una serie de herramientas y aplicaciones que la podemos integrar a operaciones algebraicas tenemos también por acá otro software o herramienta ese se llama geonebra que también es similar al anterior eh, cuantamente es para que el docente seleccione uno o ambos con el que más a gusto se sienta entonces eh, básicamente esto es todo lo que tiene Simbao la, y aquí lo estamos viendo a manera de un del profesor ahora bien miremos cómo un estudiante vería la eh, ver, eh, accedería a recursos dependiendo cuál herramienta o recurso de estos eh, aplicaremos por lo tanto vamos a ahora pasar a demostrar ante un aula con estudiantes cómo podrían utilizar cada una de esas herramientas seguimos en breve bien muy buenas tardes niños esperamos que se sientan bien eh, venimos a darle un entrenamiento sobre cómo utilizar una herramienta tecnológica en internet para gestionar el curso, o sea, para que ustedes reciban clases eh, en línea eh, lo primero que vamos a hacer, todos, por favor entramos a Google, en su navegador vayan haciéndolo conmigo y vamos a, a escribir el nombre Edmodo cuantamente. buscamos una de, las, de los links que diga Edmodo donde el aprendizaje ocurre exactamente le vamos a dar un clic ahí en este caso había una persona allá dentro, vamos, le voy a dar a yo salir a ustedes le va a salir exactamente algo como esa ventana muy bien juan entonces le damos a entrar le, por el momento le vamos a dar un correo de prueba pero en adelante ustedes tendrán que hacer uno el correo de prueba va a ser bse php hotmail.com la clave van a poner master02 automáticamente estamos entrando eh, modo trabaja con los llamados grupos o que son las materias eh, dentro de los grupos ubiquen uno que le llaman álgebra curso de álgebra matemática vamos a entrar a él y bien, en esa interfase se estarán viendo todas las publicaciones que haga el profesor y que hagan ustedes también. Eh, los pro, las publicaciones pueden ser de varios tipos: pueden ser simplemente mensajes, pueden ser asignaciones o puede simplemente ser alerta. La diferencia que vamos a tener de una publicación simple a una tarea es que la tarea tendrá un, un enunciado y un botón que va a decir entregar. Cuando usted lee el mandato de la tarea, haga lo que se pide y la vaya a entregar, le da el botón que dice entregar. De esa manera, acá en este espacio se coloca un comentario que pudiera ser entrega de la tarea 1. Juan Antonio Santos, suponiendo que ese es su nombre. Acá en este iconito que tiene un librito, ahí le vamos a dar para juntar un archivo. Ese archivo puede ser un documento que esté ya hecho en Word, una presentación, etc. Entonces usted dentro de su computadora, ubica su archivo, lo selecciona, le da a abrir y espera que la carga se realice. Una vez hecha la carga, ya podemos entregar la tarea o asignación. Le damos un clic a entregar esperamos que el proceso transcurra y ya tenemos nuestra tarea entregada ahora bien podemos reenviar eh, ediciones digamos que queremos entrar otra vez eh, entregar otra vez la tarea porque la que primero entregamos no estaba bien esto se puede hacer siempre y cuando aún no se haya vencido la fecha de entrega de la tarea nueva versión Ignorada de mi tarea. Vamos a ponerles todo a esta un comentario como ahorita. Le damos a cargar el, el archivo nuevo y ya vimos cómo entregamos una nueva versión de la tarea en el caso que necesitemos todas esas publicaciones el profesor la va a estar viendo y obviamente podrá descargarla por ejemplo ya en mi caso ustedes no podrán verla pero por ejemplo yo voy a entrar a ver el curso en el que ustedes están puedo ver que ya hay una tarea entregada en este caso va a ser por el único estudiante que hay hasta el momento, Vicente Santos, que es el mismo con el que todos entregamos. Eh, esta fue la muestra de una sola plataforma. Si por ejemplo accedemos a una ruta que le vamos a mandar, vamos a tener una herramienta llamada Simbao, en la cual ustedes podrán acceder a plataformas como estas, a videos en línea, tutoriales, a programas para hacer ejercicios. Eh, por ejemplo, vamos a darle al icono eh, el M -M -M -E que está aquí si le damos ahí entraremos al link para usted acceder a modo y como notaron ya entramos a la misma página donde fuimos ahorita eh, así consecutivamente el profesor le irá enseñando otras herramientas a medida que la entienda y esto ha sido todo por este Entrenamientos, esperamos que les haya gustado Cualquier pregunta nos pueden contactar a nosotros Como encargados de Tecnologías TIP O a su propio profesor Ha sido todo por hoy Se me cuida mucho Hasta un próximo encuentro